Es como hacer un, hacer un. Es como uno va a hacer un laberinto súper intrincado y. Perdete tú mismo. Pues era muy bueno el laberinto. Entonces, es como. Claro. Que ejemplo, ahí, eh, creo que eso le pasó. Se nota, ¿Sabes cuándo se, se nota mucho? Se nota mucho porque. Eh, entre la 1, entre la 4 y las 5. Las más antiguas, las más antiguas, las primeras que se hicieron, hay una Star Wars que es la Star Wars especial de Navidad, ¿ya? Y que si tú la veí, ahí, ahí, ahí tú entendí el verdadero espíritu con que empezó Star Wars, que una es una, insisto, es una película de niños, pero para niños, así como para niños de 8 o 10 años, ¿cachai? Porque ¿Ya? Star Wars, esa Star Wars especial de Navidad, está hecha como con disfraces con situaciones súper infantiles, muy ridículas puestas, eh, es como, mira niños, vengan, vamos, ven, vengan a ver, es casi un programa infantil, es casi un programa infantil, y eso fue de la mente de George Lucas, después de la primera, entonces ahí se notaba que él, ni siquiera George Lucas le había tomado el peso de Star Wars Brigio que llegó con la segunda, que llegó cuando el, el Yo Soy Tu Padre, y ahí se dio vuelta, no. el giro, ahí adquirió una profundidad culiada, y ahí a partir de ahí empezaron los fans culiados de la Fuerza, y estos locos medios piteaditos. De hecho, hay gente que hizo una, que hizo una religión de verdad con, con este bolón, con el bolón de la Fuerza y todo, ¿cachai? tratando de traducirlo a un, a un, a un concepto mundo ah, y todo. Sí, y, ¿tiene ah, ya ese buen punto tocaste que yo creo que yo creo que le faltó este podcast conversativo lo podríamos en el otro sí, así, sí. que es como la connotación religiosa que tiene también que le da la profundidad a ver yo creo que esta película no está no es una película al lote no de esta no saga. Está. tiene tiene tiene cosas que por ejemplo subtextos, que se pueden entender o, eh, o de, de donde sacaron algunas cosas que tiene que ver por ejemplo conceptos de religiosos conceptos medievales eh dramático, clásico, cachai, que esto no es una wea al lote, cachai, cachai, entonces como que, eh, yo creo que no, ahí, ahí yo creo que está sube bien al médico, eh, por lo menos la historia, para futuro, ya, que la hayan estado perder y otra cosa, porque quizás no, no entendieron eso, y es que lo que pasa a los directores cuando de repente toman algo, no entienden la esencia del, del personaje. Bueno, de hecho, hay, hay una historia que dice, que es, eh, George eh, Lucas estuvo tratando de juntar plata pa y, y convencer a la gente para que hiciera la primera La, la número 4 La primera cronológicamente eh, Estuvo mucho tiempo tratando de conseguir gente Y toda la cuestión y, y no le fue muy bien Hasta que llegó recién al Alex Guinness Que es Obi-Wan Kenobi ¿ya? El, el viejito Ese actor es el único actor connotado De esta primera película El resto son puros locos Que nadie conocía por ahí chiquitito tío. Y Alec Guinness tenía una carreraza. Es un actor de... de, de es un, un actor de... ¿Cuánto se llama? De método y que ya tenía como unos 20 años de trayectoria muy brillo. Y, y cuando tomó... Y cuando él decidió hacer la película, empezó a tratar de... él Ya fue una carta. Empezó... Ya mira, ten, tengo en la película a Alec Guinness. Entonces ahí otros productores decían, nada, vamos a poner plata. ¿Cachai? Y cuando le preguntaron a Alec Guinness por qué él había elegido Star Wars y por qué... Eh, ¿Por qué se, se, se, se involucró tanto en la producción? Y, y, y ¿Por qué le gustó tanto? porque qué decidió actuar? Él lo es que respondió es que el guión es increíble. El guión es muy bueno. El guión... Eh, nunca había visto una película donde se delimitara tan bien el concepto del bien y el mal. Ese ah, el, sí. el bien y el mal. Lo malo, malo sí. Claro, es, lo, otro, es otro rollo. El malo, la fuerza, el balance. O sea, hay todo este concepto de, de, religioso, si, si queréis ponerlo, está muy bien escrito y está muy bien puesto y muy claro cuáles son los malos, cuáles son los buenos, las motivaciones, el malo que finalmente era bueno, ¿cachai? El bueno que se transforma en malo, todo todo todo eso está muy, muy bien claro y muy bien puesto. Entonces, ese es uno de los puntos muy bacanes. De sí, la, por ejemplo, muchas películas actuales trabajan con los conceptos más difuminados, ¿cachai? Del bien y el mal. Claro. Que está, por ejemplo, me recuerda como así al tiro como El Cordero Sagrado, que es como una película que yo te hace mucho tiempo sobre un, un médico que se murió un paciente y apadrina al hijo, y el hijo se venga de la muerte del padre ah. eh, matando a uno de los hijos del gallo, ah. y los gallos en vez de como tomar una actitud más como de matar al pendejo, en realidad como que aceptan la weá. Entonces como que está muy difuminado el bien y el mal, ¿cachai? No, no, no, no, no está como tan claro quién es el malo malo y el loco no aceptar tampoco es tan bueno bueno. Entonces, o, pa o pasa lo contrario, pasa lo contrario, las películas la mayoría de las películas de guión débil eh, es todo lo contrario, que te muestran al malo malo y al bueno bueno, y se acabó, y se acabó. El malo malo, ah, voy por la casa y, y le pego una, a una viejita, jajaja, ja, ja. ¿por qué? Porque soy malo, entonces claro, no hay, no hay un personaje muy armado y todo ahí, ¿cachai? Hay otros niveles de bondad y maldad, entonces que está muy bien plasmado en la película. Y que claro, pues una de las razones del éxito en realidad de la de la saga, ¿cachai? Que sería súper bueno que lo hayan adaptado un poquito a la, a la última. <risa> ¡Ah, caída. Ah, <risa> Oye, aprovechemos el, el, el vinculito ahí para pa cerrar y para pa seguir la próxima semana, pues con la última película de Star Wars que yo, de verdad, sí. es genial y muy grande todo de todos los errores. Así que si podéis vértela, para que comente. No, yo la última no, la vi. yo La segunda fue la que no vi. tendría que, Pero la voy a ver de nuevo para refrescar dale, dale eh, sí, la memoria, porque yo la vi ese tiempo y en realidad me costó verla un poco porque en realidad no era tan entretenida, ¿qué entonces, lo pasa es que me, hay películas que a mí me pasa que de repente no le pongo la atención que corresponde, pues, entonces como que las veo nomás y como que ya, entiendo como lo superficial nomás. El ritmo de día ahora es como ya no, podéis sentar a ver dos horas una película, como que te sentáis y una ojo en no, la... Así sí, ya. pues supuesto Ya pues compadrito, nos vemos la próxima semana entonces. Estaremos, cuídense, nos vemos pronto. Eso compite, adiós. ¿Ida? Estamos al habla y la pues próxima a Star Wars. Ahí que la puerta te acompañe. Chao, <ríe> chao.